Hola, muy buenos a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, se podría pensar que estamos en medio del campo porque ahí hay arbolitos, ¿verdad? Pues... no. Estoy en San Martín de la Vega. San Martín de la Vega, para lo que no sepáis, es... es un municipio de la Comunidad de Madrid. Eh, casi no hay árboles. Eh, he encontrado estos así de milagro, pero lo que es alrededor son todo arbustos y bueno, ya veis que estos árboles, pues... No es que sean de estos sitios que crecen en, al lado de los ríos, es más, por aquí creo que no hay ni un riachuelo ni nada de eso Y la gracia de esto es que justo ahí detrás está la carretera que va a la Warner, es decir eh, saliendo de esta carretera, a, a nada, a 500 metros, está el aparcamiento de la Warner, pero claro, no iba a aparcar en la Warner. Me he metido por este caminito de, de tierra que tenemos aquí para poder aparcar y pasar la noche. Y bueno, estos son los únicos que, árboles que hay. Tengo árboles a ambos lados, entonces me quitará un poco el sol y además eh, los árboles hacen que haga ya un poquito más de fresco porque ahora mismo hace como 36 grados espero que cuando baje la noche pues empiece a hacer algo más de fresco porque ahora mismo estamos muriendo de, de calor la verdad pero, pero bueno hemos traído nuestra neverita vale eh, así con llena de hielos y, y con algo fresquito para, para beber y esperemos que podamos descansar esta noche porque mañana lo que vamos a hacer es parapente, ¿vale? Eh, vamos a hacer parapente muy cerca de aquí y por eso me he venido a pasar la noche aquí, si no hubiera pasado la noche en otro sitio, pero el caso es que ahora en el parapente tengo que estar a las ocho y media. Y las ocho y media es mucho madrugar, además es un domingo, ¿sabes? Es... Tengo que ir un domingo a las ocho y media aquí, a San Martín de la Vega, que es que... Eh, yo estando en Ávila, pues imagínate, me pilla súper lejos, me tendría que levantar a lo mejor a las 6 de la mañana y levantarte a las 6 de la mañana un domingo, pues, pues no, ya me he levantado hoy a las 8 y media para ir a la ITV que además he tenido que ir a la de Espinar, la de Espinar me han dicho que no, porque no tenía cita el caso es que la moto me caducaba este mes, eh, pero me han dicho que por ser el tema del coronavirus eh, podía ser eh, el mes que viene que le, le pasara la ITV el mes que viene, pero digamos que cita no había hasta septiembre Así que digo, bueno, pues mira, voy a probar suerte en Ávila, la ITV de Ávila Que, que bueno, la verdad es que tiene mala fama, pero, pero es que me han pasado la ITV ahí sin ningún problema No he tardado, no he tardado mucho, habré tardado media hora en pasar la ITV, así que, así que bien una cosa, una cosa menos dentro de un par de semanas ya firmamos la hipoteca aunque la semana que viene tenemos eso de la notaría de leer eh, las cláusulas de, de la hipoteca bueno pues, pues nada, intentaremos pasar la noche lo bueno de esto es que tiene cobertura, no es como las rutas que, que me hago yo en el monte que donde no hay cobertura así que más o menos podremos pasar la noche entretenidos, pero eso sí con mucho mucho calor <risa> Ya veremos a ver si refresca un poquito más tarde. Bueno, pues nada, ya nos hemos levantado. Eh, la verdad es que nos hemos tenido que mover porque donde estábamos antes eh, se oía eh, una rave o algo así. Eh. Ayer fui a buscar sitio eh, cerca de donde íbamos a hacer el parapente, pero el caso es que había aparcado ahí un, unos chavales con, con sus coches, ¿no? Y el manetero estaba lleno de, de altavoces, entonces digo, aquí es que no voy a dormir ni de coña. Así que nada, me vine a este otro sitio y aún así desde ese sitio se, se les oía. Así que nada, he tirado un poquito más por este camino, pues alejándome un poquito les he dejado de, de escuchar. Y bueno, es curioso porque ahí detrás hay una especie de bosque que bueno, está, está vallado, aunque bueno, la valla está rota, ¿no? Eh, y creo que por ahí cazan porque se ha oído disparos y tal. Y a las 7 de la mañana o así ha pasado gente... Bueno, ha pasado un señor caminando o corriendo, no sé si... Creo que estaba corriendo. Y luego a las siete y media ha pasado gente en bici. Eh, creo que aquí al lado hay un pueblo. Y este, pues bueno, es, un, es una rutilla que, que se puede hacer. Por la mañana, bueno, la verdad es que esta noche ha hecho fresquete, ¿no? Porque he dormido con las ventanas bajadas y ha hecho fresco. Entonces he dormido, he dormido bastante bien. Eh, lo que sí, es que no sé, hay un olor un poco raro. Para estar al lado de los árboles eh, huele un poco raro, no sé, como si fuera gasolina o algo de eso, no tengo ni idea. Pero bueno, hemos sobrevivido a la noche, eh, lo que sí pues eh, los mosquitos me han molestado un poco y además como tenía la ventana abierta pues más. Pero hemos podido dormir y, como he dicho, hemos sobrevivido Así que vamos a desayunar y nos vamos al parapente, que es dentro de media hora <ríe> Bueno, pues ya estamos aquí en, la, en el parapente Aquí tenemos la manga de aire Y justo ahí detrás, aunque no se verá demasiado vale, Está lo que es la Warner, vale ahí se ve la lanzadera Ahí está la lanzadera vale Y bueno, aquí estamos haciendo parapente en un día de sol, que hace un calor que, que te puedes llegar a cagar, pero bueno. Lo malo de esto es que estamos rodeados de pinchos y si vas un poquito más para, para abajo pues te terminas pinchando, por eso llevamos pantalones largos y, y botas, pero, pero te terminas pinchando, así que mira, ahí están elevando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, 等一下,跟我来 yeah, Bueno, pues nada, aquí lo dejamos, ha sido un buen día, hemos podido, al menos no nos hemos elevado, ¿vale? Pero hemos controlado la cometa, ya veremos si hacemos el curso de iniciación o no. Ha sido una jornada muy buena, lo que pasa es que ahora mismo son como las 12 y ya hace bastante calor porque mira, en dónde estamos, estamos en un erial y, y aquí hace bastante calor. Ahí tenemos la Warner, la verdad es que molaría ir a la Warner ahora, pero, pero son las 12 y no merece la pena. Lo que quiero hacer, darme es una ducha y... Y comer algo Porque nos hemos levantado a las ocho y media Es domingo y ya, ya estamos cansados Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego